Tenemos que contar lo que pasaba con la pelea de los hinchas mexicanos y los argentinos. Claro, y esto es lo que decíamos, ¿no? Que se metieron con temas. A, a ver, una pelea o esta cargada, ¿no? Que por allí puede ser leve, puede ser eh, lógica, ¿no? En el contexto futbolero, que siempre estamos acostumbrados. Pero en esta fue en esta pelea, porque fue, hubo muchas peleas, pero en esta se metieron con un tema sensible sí. de la Argentina que tiene que ver con, nada más y nada menos, con las Islas Malvinas exactamente, fue parte primero de un canto que ya había sí. trascendido hacía dos días después, viste que ayer nosotros acá en la edición central mostramos cómo había mucha cargada, sí. había mucho ambiente tenso, sobre todo en el Fan Fest, desde el cual salía Matías Pascualetti en la jornada del miércoles sí. viste que le tocaban, así como estuvo todo después de la Argentina-Arabia sí. bueno, empezó a pasar esto, y estas son las imágenes que demuestran las consecuencias de eso también. Claro, totalmente. Y como decía Mati, porque esto es en el fanfest también esa parte, ¿no? Esa fuera del fanfest. Esa fuera del, esa fanfest. Fuera del fanfest. Pero bueno, venían también todos cargaditos, un eh. poquito de alcohol y demás y toda esa fue. Esta fue la pelea. Mira, ¿escuchamos un poquito? Dale. Qué locura. No, me locura. También. Eh, pasados por el alcohol, hay que decir. Claro, esto. totalmente, bajo los efectos claramente del alcohol. Más todo esto de la rivalidad, que puede estar, existen las cargas y demás, pero hasta cierto punto, ¿no? También tener el límite, pero que con el alcohol en sangre y por ahí muchas veces los reflejos no están Ahora, bien. Ahora, hay que... No, ni, ni, la, ni la actitud, ni, la, ni, lo, ni el raciocinio. Hay que dar este espectáculo en las calles de Doha, hay que dar este espectáculo. Digo, uno no se quiere poner en un lugar de sermonear porque aparte no está en condiciones de hacerlo. Pero ayer veíamos a Japón limpiando el estadio después de sí. ganar su partido... Y Argentina, el ejemplo que da es agarrarse a piñas en el medio de las calles de la capital. Es fuerte, digamos. Total, de ambos, ¿no? Bueno, a ver, está la canción, podemos escuchar cuál es la canción que cantaban los mexicanos, justamente tiene que ver con las ciudad. Esa, te rame, permito bueno. todas. Esa no. En las Malvinas se habla inglés. Ese es el canto que generó la discordia en este colectivo, más allá de la pelea que veíamos recién, que claro. también lo han tenido los... Eh, hinchas argentinos en muchos mundiales, hay cargadas a Chile con respecto a la dictadura de Pinochet, por dar un ejemplo, no digo que una cosa equilibre a la otra, digo, no, todo lamentablemente está mal. Eh, el fútbol ha sido caldo de cultivo para muchas de estas burlas. Sí, lamentable. No solo innecesarias sino tal cual, Lamentables. Lamentables. Vamos sí, a decir. repudiable. Sí, repudiable, totalmente no tiene nada que ver porque, bueno, tras este cántico, ¿no? Uh -huh. Y hablando justamente de las Islas Malvinas, se esconde una historia muy triste para muchas familias y para toda la Argentina en sí, ¿no? Eh, a ver.